Silva, jefe de la policía judicial de la subzona los ríos eh, gracias primeramente a los medios de comunicación y a la ciudadanía hacer conocer que el día de hoy miércoles 27 de abril eh, la policía judicial realiza la entrega de 241 armas de fuego de diferentes calibres con sus respectivas municiones que fueron decomisadas en este distrito en el distrito quevedo al departamento de control de las fuerzas armadas las mismas que se encuentran se encontraban aquí en, la bodega de la, en las bodegas de la Policía Judicial, como les dije, eh, luego del decomiso de diferentes operativos, tanto del eje preventivo como el eje investigativo. Eh, la petición igualmente de la entrega es para la, de la destrucción en cumplimiento a la causa 12-283-2021, 05549C, oficio 1221, ordenado por la Unidad Judicial Penal de Los Ríos, con sede en Quevedo. Es lo que podemos informar como Policía Judicial, como Policía Nacional, que el día de hoy se hace la entrega de estas armas para el control de armas eh, la, y la destrucción de las mismas en las Fuerzas Armadas. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Estas armas han sido verificadas, han estado involucradas en algún delito? Sí, efectivamente, todas las armas que ingresan a, a las bodegas de la Policía Judicial eh, son realizadas las pericias, se hace la actitud de disparo, luego se realiza la respectiva... Eh, trámite para que los, los casillos ingresen al sistema IBIS para ver si están involucrados en otro delito. Es por eso que el día de hoy, como le indicaba, ya con orden judicial se realiza ya la entrega de, directamente a las Fuerzas Armadas para su destrucción. ¿Cuántas armas que no pueden Son 241 armas de diferentes calibres y diferentes categorías entre pistolas, revólveres, eh, carabinas y escopetas. Eh, esas fueron decomisadas durante... Sí durante, ¿No, este año, periodo, o... sí, durante este periodo del año, de, en, en, solamente en el distrito Quevedo, eh, Son armas decomisadas en este distrito, ¿En por, por parte del eje preventivo y por parte del eje investigativo. ¿En qué sectores se ha dado, por que tienen la, la mayor cantidad de comisos de armas? ¿O esto varía, dependiendo, obviamente, de la situación? María. Bueno, en el, eh, nosotros tenemos en diferentes, en diferentes sectores. No tenemos que referenciar exactamente los lugares, pero como le indicé anteriormente, son armas únicamente decomisadas en este distrito, en el cantón Quevedo. ¿Podemos hablar de las características de, pronto, de las armas? Tenemos de todas las características, tenemos pistolas, revólveres, únicamente hemos traído unas muestras y algunas están selladas con criminalística por la situación de, la, de, los, de los diferentes peritajes. Hemos traído una muestra de las armas para que tengan conocimiento, en total son 241. ¿De pronto las personas que, o sea, cómo Mortado. se En diferentes procesos investigativos, son de diferentes causas, diferentes procesos investigativos, muchas de las armas están inmiscuidas en muertes violentas, en situaciones también de violencia de, de, de, de, de, de delictual, eh, están los procesos en, las, en los diferentes eh, juzgados de fiscalía de aquí del, del cantón y únicamente, como le indicaba, son ya armas que están ya para la disposición según un orden fiscal, eh, según un orden penal para la destrucción. En, en zonas rurales, por lo general, las personas acostumbran a tener carabines como para defender, para tomar autodefensa. Indicarles que eso estaba prohibido, ¿no? así sean los motivos que ya tengan. Sí, efect sí, efectivamente sabemos no, que no pueden eh, tener en su poder el, el para la tenencia de este tipo de armas es por eso como le digo anteriormente se, se detalla gran cantidad de estas armas también que están decomisadas en lo que son carabinas o los escopetas los eh, la ¿Cómo, cómo las 241 armas han sido decomisadas en diferentes operativos que realiza tanto el eje preventivo en diferentes en carreteras en vehículos en automotores ¿Cómo entre situaciones de investigaciones que realiza el eje investigativo, de allanamientos o órdenes judiciales en órdenes de allanamiento? Coronel, una pregunta. ¿Qué representa para la policía el decomiso de estas armas? ¿Cómo está la acción judicial ante, este, ante esta acción que están presentando? Bueno, sí, efectivamente, al retirarnos nosotros 241 armas, estamos evitando que se den adquirir dentro del cantón, dentro del distrito de Quevedo, se den hechos de violencia y hechos de delincuencia estas armas como podemos ver muchas son utilizadas en hechos de violencia en muertes violentas o de delincuencia para robos o para situaciones delictuales en contra de la propiedad de las personas ¿existe de pronto acá en la localidad algún centro artesanal que se dedique a elaborar este tipo de armas o de dónde son traídas cómo pueden encargar unas personas este tipo de armas como le dije anteriormente las armas son decomisadas en diferentes operativos y diferentes de eh, diferentes lugares hemos establecido y se ha investigado para establecer si es que en este lugar Existe alguna armería, organización, pero no, ha sido decomisada en diferentes operativos. No hemos determinado todavía que exista un lugar de acopio para este tipo de arreglos. Eh, ¿Algún otro acontecimiento? No, bueno. Queríamos Queremos ¿Con hacer conocer eso que... más a la ciudadanía para que tengan eh, confianza en que la Policía Nacional, la Policía Nacional con todos sus ejes se encuentra trabajando en beneficio de la ciudadanía y el día de hoy pues ponemos de la, el retiro de 241 armas de, de, de, la, de parte de, de la policía en la ciudadanía para que se sienta más segura aquí en el cantón seguiremos trabajando con el mismo el mismo profesionalismo en pos de la seguridad ciudadana de aquí del cantón y del distrito. El coronel de pronto los ataques. Son... No tengo datos. No tengo datos. Para si en este momento no se tiene datos porque está avanzando un equipo de posterior se les podría dar un poco de información de la, del derecho que ha ocurrido. Así. Bueno, así es, amigos, es la información. Eh, hemos intentado conversar con el, el tema de, de. Bueno, ocurrido hace un momento en el cantón Quevedo, donde se registró un sicariato. Nosotros ya tenemos el nombre de la persona fallecida, ya pudimos conseguir. Se trata de la persona Cristian Javier Carriel Ortega. Es un joven, es un joven eh, y. Bueno, esa es la persona que fue asesinada esta mañana en el, por la gasolinera La Chiquita. Asimismo, el día de ayer, bueno, hubieron otros eventos de intento de asesinato en la parroquia 7 de octubre y en La Victoria, en la ciudad de La Victoria, el desquite. Estos eventos violentos, pues, han ocurrido, ¿no? podemos que el coronel, pues, no quiso dar declaraciones al respecto porque, bueno, se encuentran en investigaciones, ¿no? Es la información, amigos, 200 eh, 45, 41 armas fueron decomisadas por parte de la Policía Nacional en cooperaciones en conjunto con las Fuerzas Armadas que van a ser destruidas, ¿no? Próximamente aquí eh, por parte de las Fuerzas Armadas. Amigos, es la información que tenemos. Gracias por estar conectados. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.